Primero que nada, y antes que todo, la falta de agua proviene porque el efecto de la niña se ha visto en tercera vez consecutiva aquí en, en el mundo, ¿verdad? ¿verdad? El efecto niña es hacia todo el mundo, ¿y qué significa esto? Bueno, para nosotros, para reducidas cuentas, el efecto niña es que quiere decir que en el norte de la Ciudad de México y en el sur de, bueno, en el norte del país de México y en el sur de Estados Unidos. Viene este aire seco, todo lo que conocemos que es el desierto, lo que es Coahuila, Chihuahua, este Nuevo León, eh, Baja California. Viene este aire seco, lo cual no permite que se formen las lluvias. Como ya había pasado tres años anteriores, se habían desabastecido las presas. Entonces no había lo suficiente que requería Monterrey eh, La falta de lluvia... Por el efecto climático de la niña, es algo que ya se había visto anteriormente. Entonces, esta no es la primera vez. ¿Sí? Ya hace 20 años les había sucedido y también en el 70. Pero lo, la diferencia es que en aquellos entonces era menos gente. Hoy en día son 5.1 millones de pobladores, ¿verdad? de gente que vive ahí. Entonces, para poder abastecerle a todos es difícil. También se nota okay. una desigualdad en, en los usos. Eh... En los lugares que tienen dinero, que tienen billete, como San Pedro Garza García, de acuerdo al reporte de New York Times, ellos gastan 300, de, eh, 300 no me acuerdo las unidades, metros cúbicos uh, por litro por persona y se me hace que una persona eh, de bajos recursos o de recursos medios, ¿verdad? todos los demás, es un promedio en 360. Entonces... Pues ahí podemos ver que hay una, que ya se, eh, se muestra una desigualdad Y gracias al abuso, bueno, pues no le podemos llamar abuso Al uso del recurso desmedido sin el gobierno tener una planeación, una visión de la administración pasada Pues simple y sencillamente se quedó seco Ahora, aquí viene lo complicado ¿Por qué se secó? Bueno, son tres factores. La falta de lluvia, la falta de planeación y el abuso del recurso. Ya hablamos okay. de la falta de lluvia que fue por la niña. Ya hablamos un poco del abuso del recurso, que es la desigualdad entre los de high class y los de lower class. Y ahora la falta de planeación, que esto proviene veramente del gobierno. El gobierno pudo muy bien haberse preparado para la sequía, pero no sucedió. Hasta donde tengo entendido en México se funciona de manera reaccionaria. En okay. México, las cosas no se hacen hasta que ya es una emergencia. Entonces... En, muchos, en muchas partes, ¿no? En, en claro. esas cuestiones climáticas, este... En todas partes están como... Eh, bueno. el... es, es cierto, es cierto. Y se me hace que... De reaccionario. Y ahí, uh -huh. ahí hay mucho que tenemos que platicar y visibilizarle a la gente uh -huh. que ahorita estamos en un modo reaccionario. Que estas situaciones, estos impactos se nos van a venir viendo cada vez más cercano y nosotros, la población necesitamos aprender a cómo mitigarlo cuando venga. Y prever. No, prever, bueno, pues prever lo más posible. Evitarlo. Prever, pero, evitarlo. Pero, pero lo, di lo difícil es cómo, cómo puedes influir para que para pasar de reaccionario a, a preventivo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, okay. Ahí se me hace que yo hago el llamado a la población que pasemos de un modo reaccionario a ser preventivos. ¿Cómo? La verdad no sé. Pero a lo mejor hablando de esto, visibilizándolo un poco más a la gente y a lo mejor diciéndole, ¿sabes qué, güey? Pues ya sabemos lo que nos pasó y no necesitamos pasar por este chingaderas otra vez. Ya pasaron 20 años, está pasando ahorita y lo más seguro es que va a volver a pasar. Pero de acuerdo al plan maestro de, de Nuevo León, se supone que él prometió que si la gente de Monterrey, Nuevo León, necesita 16 mil... Eh, litros de agua, él prometió que para el 2027 va a haber 25 mil litros de agua bueno, entonces con su nueva planeación y su nueva administración, yo lo hago responsable a él de que a mis primos no les falte lo que lo que necesitan de agua